Señores, asaltan supuestamente en New York al Cherry Scone. Mm -hmm. Su Daniel. El exponente urbano, Cherry Scone, fue asaltado ayer en el Bronx en Nueva York y le sustrayeron todas sus prendas. Según informó, pues fue víctima de un robo en ese condado de la ciudad de Nueva York y lo confirmó a través de su cuenta de Instagram, aunque afirmó que gracias a Dios está bien y que no ha sufrido ningún tipo de de daños, así que el Cherry Scom no se salvó de la delincuencia que ocasionalmente ocurre en una ciudad tan amplia de, de población como lo que como lo es la ciudad de Nueva York. El ven aquí con su programa paralelo encendido. Y tiene eh, cámara <risa> o algo. Solamente lo, la, la declaración en es que lado a Solamente la declaración del Cherry Scom. Bueno. yo no creo mucho. ¿no? Mm -hmm. No creo. No sé. Bueno, no, que tú sabes por qué yo no creo, Pinto. Porque ellos hacen tanto hablan tanta mentira. Uy, hablan tanta mentira, pero si fue así, eh, las autoridades de Estados Unidos se mueven rápido en cuanto. Pero hay una, una ola de atraco y de robo en New York eh, de cadena, nada más. Sí. ¿Eh? Eso es robando de todo hasta los carros. Uh -huh. No, no, aquí lo matan rápido, eh. aquí cualquiera te entra a tiro. Eso no es como antes que quitaban cadenas, fulano, no pases por esa calle, que ahí quitan cadenas No, aquí no, Aquí uno viene a ver, pam, pam, pam, pam, y ya, quédate ahí mismo. Así Pero sí. en Estados Unidos es diferente, porque ahora hay más inmigrantes del mundo entero, de la mano de aquí la vuelta de México del mundo entero hay inmigrantes en, en, en la ciudad de New York, sí. entonces se ha vuelto como ¿Cómo? una costumbre, uh -huh. eso de esa robadera. En esa zona específicamente del Bronx. Así es. Como También nos puede llamar la gente de, que, que vive en Estados Unidos, en New York, principalmente, 809-725-0505, para que dé su opinión sobre esta ola de asaltos y atracos que están viviendo los neoyorquinos. Hey, en esa gran. ¿Y fue ur... que hablamos la otra vez? Que fue también así en Nueva York. Torsicro. Sí, a Torsicro, sí. Eh, recordando que a Torsicro le se metieron a la casa a, de y él. La, y a Crazy. Ajá, Crazy también que habíamos hablado. Y a, sí, están en la calle, están en verano. Mm, tiene que porque, ponerse la piel no en esa zona. No, porque los muchachos, los muchachos <ríe> urbanos de aquí. Tienen que cuidarse porque como que quieren, o sea, como que allá, como van a Estados Unidos. Quieren creen que, que es aquí... diferente, Nueva York, allá todo es como la película. Nueva que, York, que Nueva York. Está ahí. Pobre que, que, Entonces que se confía mucho y creen. Sí, entonces, sí. aquí tú lo ves que andan okay, con sus cadenones, pero no es como. En, en en no tan li, en, en, cosas en, en la terrena como hizo el Alfa, el Alfa que okay, con su cadenones pero arriba de él había como 30 gente protegiéndolo para que no lo quiten. No, no que Entonces ya claro. no allá se van con su cadenones andan en la calle normal como que uh -huh. y se confían. Entonces, los urbanos que vayan para allá, por favor, el aparataje, y las cosas, no lo hagan allá. No, pero Eso tal... aquí para que para pa hacer bulto y para que suel, y para sonar un chini, para las redes. Pero allá, el aparataje, allá, y las cosas, no lo hagan. Allá hay gente que le van, que le están haciendo su no, pero no solo, tú sabes, no solamente lo, lo urbano, la gente famosa, sino las personas de allá que se dan su gusto como dicen, que trabajan y se compran su cadena o sus cosas, que también las autoridades allá de Nueva York específicamente en el Bronx, que hagan como un operativo, porque eh, está pasando constantemente y como mencionaban esto, una gran cantidad masiva de personas extranjeras de ciertos países, en donde ellas a veces eh, que no como lo pintan, porque la gente cree que a Nueva York de una vez, tú tienes un trabajo seguro eso es un proceso, uh -huh. entonces persona que no le gusta trabajar, que van y a lo primero que le ofrecen, que tenga el dinero fácil a eso que se integra de una vez, entonces eso es una ola eh, que no es Cherry el primero ni va a ser el último sino no controlan esta parte allá en, en la ciudad de Nueva York, el alcalde y todo eso con las autoridades y en horas y zonas específicas y también como se me a concientizar a esa población, a esa persona que vive en esa ciudad, a los artistas que tengan presentaciones y quieran andar sin seguridad de evitar el frontear, como decimos coloquialmente, en zonas donde a pesar de que esté Estados Unidos, que te venden un sueño estadounidense de que ya todo es por la ley, que ya todo está seguro, es un país igualito, donde hay personas buenas, y personas malas y todo pasa. Eso no es la ciudad de Dios tampoco. Pero gracias a Dios que no pasó a mayores, y realmente sucedió. Eso así, tiene que haber su tipo de seguridad porque... Yo que no ah, tengo no. medio peso, no ando solo. Me quitan los tenis, a mí me vuelvo loco. <risa> <risa> y estos artista, tú ves, porque son artistas, tienen su chelito. Sí. Aunque no estén pegados, el Cherry tiene su chelito. Tú ves, y todos los muchachos, aunque no estén pegados, tienen su prenda, tienen su cosita, y ustedes saben que andan haciendo loquera en New York. ¿Eh? Bueno, a Cherry que se cuide y... Que ese. No, que tenga, mira, Siba, si el problema que hable, es bien, que yo, yo creo que no está haciendo par allá, nada, eso es como promoción. Pero una pregunta: ¿el Cherry se quedó allá en no, Nueva York? No, pero él estaba aquí los otros días le hicieron una entrevista en la cosa, ¿está como en la escuelita con Napo y los otros? Ah, porque lo que pasa diez es. días fuera. Como diez días. Ah, porque lo que pasa es, y yo debo decirlo aquí: que el Cherry estaba pagadito. O sea, el no, Cherry no. De que estaba, de que, que está. Está apagado. Entonces uno ya le, De tantas cosas que ha pasado en la faranda, entonces uno le pierde la vista a ciertas personas, como el caso del Cherry. Yo pensé, después de que el Cherry se fue, en aquella ocasión, yo pensé ya que el Cherry se había quedado para allá. Y cuando yo me entero de esto, bueno, acá por el Cherry se quedó allá. Entonces, ¿no? Pero nada, eh, Cherry, cuídate. O sea, están locos, concha. <risa>